A todos. Kahoot es otra aplicación web que podemos utilizar para evaluar a los alumnos. Eh, no necesita tarjetas como clickers e, intro, e introduce un elemento de presión que es que te dan más puntos cuanto menos tiempo tardes en contestar correctamente. Eh, bueno, esta es la consola principal. Tenéis esta opción Find Kahoots que sirve para buscar eh, tests o pruebas o concursos del tema que estéis buscando para no tener que hacerlos y luego tenéis la opción de vuestra biblioteca de cajuts yo aquí tengo hechos dos eh, uno para vosotros y tenéis a la izquierda en el botón moradito la opción para construir una, una nueva prueba pues vamos a ello yo aprieto ese botón el, el clásico que sería el juego de preguntas y respuestas. Lo primero que tengo que hacer es ponerle un, un título. Vamos a hacer uno, por ejemplo, sobre la energía para la clase de quinto de primaria. Le tengo que poner una serie de etiquetas para luego facilitar su, su búsqueda. Vamos a ver. Ponemos Science y ponemos Energy. Lo quiero visible para todo el mundo, va a ser en inglés y va dirigido a la escuela primaria. Y esto ya es voluntario, si quiero poner créditos o un vídeo de introducción que haya podido hacer. Aquí me da la opción de añadir una imagen. Le digo que ok. Y aquí empiezo a añadir preguntas. Primera pregunta. Eh, por ejemplo... ¿Qué tipo de...? Perdón, en inglés. What form of energy do moving objects... Y ahora pongo cuatro posibles respuestas. <coughs> Light energy... Mechanical... Energy, Sound, Energy, or Chemical Energy. Mar marco la que es correcta. Puedo añadir una imagen, un vídeo a la pregunta que sirva para facilitar la comprensión si se trata de niños pequeños. Y le doy a continuar. Y puedo añadir más y más y más preguntas. Una vez que yo tengo todo terminado, le digo guardar y lo que va a hacer es eh, crearme un código. Cuando yo quiero jugar a este juego, me va, me va a crear un código, por ejemplo, le doy play it, me va a cargar, me va a decir qué tipo de juego quiero hacer, si quiero hacer el clásico o un juego por equipos en el que se van... Se comparten los dispositivos, vamos a hacer el clásico por ejemplo, lo selecciono, le dice a los alumnos que se preparen porque va a, a crear un código ahora. Y este código es el que los alumnos tienen que copiar en sus dispositivos. Imaginad que el dispositivo es, esto es el dispositivo de un alumno que va a buscar kahoot.com. .it para jugar, ya lo tenemos aquí. El alumno lo que tendría que hacer es introducir este código, introducir sus iniciales o un nombre para reconocerle y ya estaría preparado para jugar. Vemos que el nombre que hemos introducido está aquí y ahora cuando el maestro le diga iniciar, veis ya está, ya está aquí el, el jugador que se ha incorporado, le damos iniciar y sale la primera pregunta. El alumno ve en la pizarra esta pregunta y va a ver también las cuatro posibles respuestas por colores. El alumno decide que la respuesta correcta es la azul y en su dispositivo, que sería esto, es lo que él vería en su ordenador o en su tableta, Marca la respuesta azul. Correcto, 663 puntos. Si hubiese respondido antes, tendría más puntos. Como solo hemos hecho una pregunta, el juego termina aquí. Y esto es todo. Un saludo.